Hola, hola, hola, hola. La enseñaré cómo tener el, el antiguo Roblox, o sea, el diseño del antiguo Roblox. Ya, vamos rápido. Lo primero que tenemos que buscar en Google este nombre, Styler Roblox. Le dan Enter. Y van al primer link. El primer link les mandará a esto, a esta página. Buscan All Roblox. Le dan clic, le mandará a esta página. Y esta página, entran acá, clic. Les mandará acá y acá les hará que instalen la extensión, pero como yo lo tengo instalado, solo lo ponen acá instalar. Yo lo tengo instalado ya. Y la actualiza y instalará así. Lo instalan. Así espera que se instale. Espera, esperan, esperan, esperan, esperan. Espera. Tienes que esperar. Ya se instaló. Ahí se instalado. Ya está. Voilà. Voilà. Por pues si no sale así directo, lo actualizan y lo saldrá. Ahí está, el antiguo Rollo. Espero que haya gustado. Intenté hacerlo en menos de un minuto, pero ya pasamos más de un minuto, vamos a un 27 segundos. Así que, terminamos con el video.